Señores, y en las noticias que han acaparado todo el mundo y el país, está que un querido regidor de Higüey admite que se busca lo suyo. León de Torres Jiménez Choli, cariñosamente Choli, admitió que los políticos llegan a una posición, usan sus cargos para buscar dinero. Sin embargo, el regidor denunció que esas declaraciones fueron editadas y que las mismas fueron dadas para orientar a la población sobre unos permisos de uso de suelo que estaban siendo otorgados de manera irregular. El regidor explicó que los lineamientos de su partido, la Fuerza Nacional Progresista, le prohíben una conducta indecorosa de esa magnitud. Vamos a ver lo que el querido Choli dejó dicho.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 Dígame uno, dígame uno, regidor, legislador, que le digan te voy a regalar 5 millones de pesos. Que le diga que no. Ay, Dios mío. Tobucón, eh. Aunque... ¡Ladrón! Es lo que dijo la verdad ahí. ¡Ladrón! Inmediatamente... Tiene que haber una vuelta que saquen ese hombre de una vez, inmediatamente a la reduría que le entreguen. Está mal sí, pero eso. Pero hay que él un dato dijo. que él especificó ahí. Escúchame, sí. Es escúchame, verdad no. lo que escúchame. él dice. los políticos. Si le ponen en la mesa. Claro, sí, claro. No. Claro, pero como él lo dijo y que lo ha recibido, tiene que quitarlo de una vez. Ay, y, y, ¿Y quién lo va a quitar? De uno... ¡No! Una ley, el presidente una de la república sea que quite ese loco de ahí. Sí, hay... Es un ladrón. ¿Es un, es un ladrón. Es un ladrón. Hay un merengue así. Búscalo. Pero hay un detalle. Hay un detalle. El dinero mal habido de los políticos no pasa por facturaciones ni por pruebas. Sí. Se entrega en efectivo. Pero tú crees que esas son condiciones. Está diciéndole en una televisión. Tú piensas eso. Tirando para adelante a los compañeros políticos Hace también. Hace rato que él ha metido la mano. Es un ladrón. Es un ladrón. Eso, señor. Eh, no, este, este, yo a veces me levanto y le pido, dios señor, ayúdame en este día que no haga algo sorprendente. Porque aquí, cuando viene a ver hasta una nave, están haciendo. <risa> aquí no se sabe. Pa acabar, el, el mundo se va a acabar por República Dominicana. Va a, va a comenzar a acabarse por aquí. Y termina aquí también, por la otra esquina. Porque aquí se ve. De, ese señor tenía que decir eso. ¡Ay! Inmediatamente la Fuerza Nacional Progresista. Sí, ¿Qué es eso? ¡Ay! <tose> ¡Ay! <ríe> ¡Ay! Es de los vinchos, es de los bichos. Ya, ya sabemos, ah, no. ya sabemos que esa ¡Qué co... orientado que está! <ríe> él está ¡Señores! Haciendo su, ¡Él está haciendo su trabajo! ¡Ah, no! ¡Él porque... está haciendo su trabajo! El... Ya a me... eso fue que fue a... Señores, a la... vamos a... ponme lo, los números. Ahí, llámame el favor, Flaco. No puede levantar el brazo la vacuna. 809-725-0505 Yo quiero que la población Me diga a mí Si eso está malo Está bien lo que está diciendo Que si le dan 5 millones y lo coge. lo coge Está bien o está mal eso ¿Usted lo coge? Bueno, usted lo coge no, no. 809-725-0505 hay, no, hay que meterlo preso Hay ves. un detalle, muchos que quieran eh, Salir, verdad, airosos Van a decir que no, que no lo cogen Pero sí, la que... verdad es, señores que con lo que se gasta en una campaña en la República Dominicana, es imposible que usted entienda que un político lo vaya a hacer bien. Porque cuando un diputado gaste 20 o 25 millones de pesos para ser diputado y tú le sumas el sueldo entero en los cuatro años y no llega a los 20 millones, entonces está perdiendo. Póngame el Twitter de ahí de la alcalde de Higüey. Rafael Barón Duluc. Lamentamos mucho las inconductas y los ataques tantajistas que han exhibido algunos regidores del Ayuntamiento de Higüey. Un espectáculo de mal gusto, que lo único que está demostrando es que debemos depurar más a nuestra clase política. Estoy muy de acuerdo con Rafael claro, Barón. Claro, parece que un síndico nuevo él. Eh sí, ese, ese nombre es como no ¿Cómo? el apellido del Luque, es haitiano, Duluc du du es su du haitiano, es un apellido haitiano, oye apellido haitiano, sí. la Ey. Junta Central es un ah, apellido haitiano. Oye, pero ven acá, la Junta Central Ese apellido du es haitiano, Duluc. Du no, pues aunque sea aunque sea dominicano, no de... puede, puede, puede ser francés también porque lo haitiano. ¿Y, ¿Y de dónde vienen los haitianos? ¿Francés? Señores, ¿cómo oh, ven acá. ¿Y ¿Y tú quieres tianos? ponerme ahora que, Ay, que... Ve, no, ve, yo no estoy diciendo que no es el, que es el haitiano, que es un apellido, Haitiano. Vergüenza tianos. ajena, vergüenza ajena, debe de darle. Vergüenza ajena. Debe de darle, tiene ese señor. Estados tiene Unidos, ese señor el síndico. Ese chole, un sinvergüenza. Vamos a ver qué es lo que dice. El regidor del municipio de Higüey He visto en las redes sociales que han editado unas declaraciones que nosotros hacíamos a los fines de orientar la población con relación a unos permisos de suelo que se le ha dado a la compañía Sepen de manera irregular. Y en, el, en la explicación ya. Eh, de lo que sucede en el Ayuntamiento de Igüey, y habiendo denunciado día antes que de la única manera que podían pasar esos permisos era si compraban el Consejo de Regidores o el alcalde, hemos decidido decirle al país que en modo alguno este sería nuestro comportamiento. Simplemente, de manera llana y quizás de podemos decir que no fue la mejor forma pero sí queremos decirle a todo el país que tenemos 49 años de edad, tengo 22 años casado con mi esposa, y si hay un acto indecoroso, siquiera con una novia, que me lo tiren al aire, porque nuestra conducta ha sido intachable. Es un ladrón, es un ladrón. Es un ladrón. Tolí, ¡Un ladrón! Hay Toli. Pero, eh, eh, Rock and Roll, que me busque ese merengue. Es un ladrón de, de los tiempos 80. ¿no? Este está con ellos. Ah. Rafaelito está con ellos. Está pero comprado. Rafaelito, Estamos ¿y entonces? Rafaelito. Ladrones, señora, pero es que esto no, se, esto no puede estar sucediendo. Eso es otra cosa. Usted tiene que conocer el político de ahora en adelante. Vamos a depurar, como dijo Edu Luke. Vamos a depurar no los político. políticos ah, pues, pues no vamos a quedar sin políticos yo pues un buen elegidor, no yo, pues, vamos a quedar sin elegidor. políticos ahora me, me gustó mucho la postura que tuvo hoy el senador Franky Romero ¿qué dijo? en una sesión en vivo que lo vi yo ahorita va saliendo todos los medios pero aquí vamos a dar la primicia dijo el senador que los ministros de este gobierno le dicen que sí al presidente y cuando el presidente se va le sacan la lengua dijo porque aquí, eso, mi en vivo, en en vivo, la fuerte, la fuerte. En, en la sesión de, del Senado el día de hoy, porque lo ponen a prometer obras y no lo cumplen. Oh. Y dijo que él tiene en su peso 83 mil votos de la provincia de Duarte. Y aquí hay dos llamados a huelga. Pues suelta y FAPO ya suspendió la de ellos. ¿Suspendió? Sí. ¿Por qué? Entonces, tú sabes. Entonces él dice que le dieron un plazo de 21 días y vinieron los ministros y prometieron y dijeron que iban a resolver y lo hicieron quedar mal y el que viene a pedir voto en cuatro años aquí no son los ministros, es Franklin entonces el que busca voto el que queda mal y el presidente está quedando mal por culpa de ellos dijo que los ministros no están haciendo su trabajo, lo dijo, búsquelo que yo no hablo caballá lo dijo Franklin Romero en la sesión en vivo, hoy en el Senado señor, es verdad eso el... que tú tienes ahí está fuerte, la busca cosa. la transmisión en el momento 57.22 segundos que yo no hablo caballá Mándela a poner producción. Póngela. que Parece que no le interesa. Se lo dice Buenas tardes. Saludos. Buenas tardes. ¡La Familia Musical! ¡Eh! ¡Qué lo que Ahí está la Familia Musical. ¡Qué lo que Neto Flopo, Costa ¿Un saludo para quién? ¡Mi mamá! ¿Cómo llama tu mamá? ¡Dule María, bastante! ¿Eh? ¡Dule María! ¿Cómo? ¡Dule! ¡Dule! Un saludo Lourdes, para Lourdes. ¿y para quién más? Ah, para cuela mío, pero estaba en Nueva York, se fue sí. hoy. Ya. Ah, sí, sí. y Güeydito Seis, ¿verdad? Sí, Ese es el sobrino de la sí, familia, sí, sí. Güeydito Seis. Sí, sí, sí. Es mío, es mío. De nosotros Querido. apoyando siempre, Güeydito. Siempre, siempre, gordito. Un, un saludo del papá de él también. Un saludo del papá de Güeydito. No sé quién es, pero tú me etiquetas en Instagram y te subo. Ya, ay, sí. lo sube. Señores, toda vergüenza, estos legisladores que nosotros hemos, eh, eh, en parte. Frankie Romero tiene razón. Tiene sus razones. Eh. Claro, si vienen y prometen y no hacen nada. No na. no, y no, hablan hablan no nada, hacen nada. Hablan y hablan y no hacen nada. Todo Con lo, lo que, que gente, yo, pero bla bla, bla, bla, bla. Entonces tienen que venir a resolver. Porque cuando uno se tira a la calle a buscar los votos, entonces la gente les recuerda eso. Pero fulano. Sí, la gente no olvida, señora. La gente no olvida, ¿eh? Pero Fulano. No olvida, señores. Esto, me prometiste esto. ¿Qué la pasó? Que no vino. Dime. Entonces debemos mejorar esa parte. Vámonos a la pausa.